En este video aprenderás a resolver cuestionarios en Mariacano Virtual. Como primer paso ya debes de estar al interior del aula, módulo o asignatura. Como segundo paso debes elegir el lugar en el cual se encuentra el cuestionario. Para este ejemplo utilizaré el espacio de Evidenciando mi Aprendizaje. Una vez allí es el momento de iniciar con su resolución. Para ello debes hacer clic en el nombre del cuestionario. Acto seguido, deberás leer de forma detenida y consciente todas las instrucciones y orientaciones que lo acompañan, incluyendo los intentos permitidos, la fecha de apertura, la fecha de cierre y finalización del cuestionario, el límite de tiempo para su presentación y el método de calificación. Cuando el método de calificación hace referencia a la calificación más alta, indica que el número de intentos que presentes, la calificación que se guardará en el sistema o se registrará en el centro de calificaciones, será la nota más alta que hayas obtenido. Una vez leídas las anteriores orientaciones e instrucciones, puedes proceder a intentar la resolución del cuestionario haciendo clic en este botón. Una vez haces clic en Intentar resolver el cuestionario, la plataforma te entregará este mensaje y te recordará cuál es el tiempo límite que tienes para presentar el cuestionario. Una vez activas esta opción de Intentar resolver el cuestionario ahora, la plataforma compartirá este mensaje en el que te recordará el tiempo límite en minutos para presentar el cuestionario. Luego procede a realizar clic en Comenzar intento. Y la plataforma te llevará a este espacio en el cual se encuentran todas las preguntas que debes resolver. Y puedes navegarlo desde este panel derecho llamado navegación por el cuestionario, el cual contiene el número de preguntas y el tiempo restante que te queda para presentar la prueba. El proceso en sí es sencillo. Inicialmente lo que debes hacer es tener mucho cuidado y no presentar ninguna prueba de la asignatura sin antes haber leído los libros de aprendizaje o el material de estudio dispuesto por tu docente. Ahora lo que debes hacer es leer las preguntas y, según lo que estudiaste, elegir la respuesta que consideres correcta. En este caso y para este ejemplo, elegiré las siguientes opciones de estas preguntas. Una vez termines entonces de leer las preguntas y elegir las opciones de respuestas, Puedes hacer clic en la opción Siguiente pregunta. Podrás observar en el panel de navegación por el cuestionario que ya ha realizado la respuesta a tres de las 15 preguntas que contiene el cuestionario. Luego es necesario entonces repetir el proceso con las siguientes preguntas hasta llegar a la finalización. Una vez finalices la lectura de las preguntas y la elección de la respuesta de cada una que consideres es la correcta, este será el aspecto del panel de navegación por el cuestionario. Y de igual manera, la plataforma Mariacano Virtual te entregará el resumen del intento, donde encontrarás la primera columna, las preguntas, y en la segunda columna, el estatus o resultado de cada una de las respuestas. Para este caso, cada una de las respuestas fue una respuesta guardada. Si una vez termines el intento, consideras que tienes tiempo suficiente para validar, puedes hacerlo haciendo clic en volver al intento. O si por el contrario consideras que el intento eh, no debe ser presentado nuevamente, entonces puedes hacer clic en enviar todo y terminar. Una vez hagas clic aquí, la plataforma eh, te pedirá esta confirmación y ya puedes decidir si envías todo y terminas o si cancelas y revisas nuevamente cada una de las elecciones realizadas. Una vez elegida la opción de terminar, la plataforma Mariacano Virtual te entregará el resumen de tu intento previo y te dirá el número de intentos, el estado, la fecha de finalización los puntos adquiridos y la calificación. De igual manera, la plataforma te brindará la opción de reintentar el cuestionario, ya que recuerda que el número de intentos era 2. Es así entonces como puedes resolver los cuestionarios en Mariacano Virtual.